Gracias, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y nuestras redes sociales. Miren, hoy quiero comentar un tema que me pareció importante compartirlo con cada uno de ustedes. Resulta que en la red social de Twitter, que es un medio de comunicación masivo, el diputado Elías Baez... ¿Se entiende la foto, Israel? Publica, oigan esto. Atención, Jenny Berenice. Atención, Miriam Germán. Germán. Si es de verdad que queremos hacer justicia y, de, y, y, y no es un bulto, vamos a comenzar por ahí. Elías báez que es diputado del PRM, dice...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 al primero que tiene Miriam Germán y Jenny Berenice que llamar, es a este diputado, a Elías Baez, y, de, y pedirle a él que mencione qué jeepeta, la placa, la matrícula, a quién pertenecía, a qué institución pertenece. Y además, ¿por qué esas personas no llamaron inmediatamente a un fiscal para que hiciera el levantamiento y desmontaran esos micrófonos? vamos a seguir haciendo declaraciones alegres y nadie va a pagar nada. O sea, que una gente diga, encontramos una jipeta con micrófono y que nadie te persiga. Oh, porque ¿por qué él no dice en ese mismo tuit, por qué no fue responsable y dijo cuál era la jipeta? ¿A quién pertenecía? ¿A qué institución pertenecía? Y yo le puedo asegurar, me atrevo a jugarme a la faja como ya veneno, a que ...a que no, no buscaron a nadie para, para hacer levantamiento. No, porque la, la, la intención es crear morbo. Es como el propio ministro de Educación... ...por favor, PRM, ya la campaña pasó. Y estamos en una sociedad que gracias a Dios cambió. Cambió, porque por cierto, déjenme los muchachos... ...ustedes que están aquí, eh, lo que pasa es que ya... ...los problemas de la República Dominicana no son de comida... Ya no son de comida, ni siquiera son de, de, de energía eléctrica prácticamente. Ya eso está resuelto. Ya la gente, la sociedad está, está exigiendo otro tipo de derecho. Y el PRM que hoy está en el gobierno pretende que van a seguir con el, con, con el mismo discurso con el que ellos venían de antes. Miren ahí a Siquio. Como dijo, ah, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Dice, bueno, sí hay pandemia. Pero vamos a seguir ejecutando. Le tienen un juego trancado. Y ojalá que los regidores puedan resolver eso. El ministro de Educación dice, no, no, no encontramos nada preparado eh, para el nuevo año escolar. Pero era usted, señor ministro, era usted, señor ministro, el que, el que dijo y se pasó un mes completo, un mes completo diciendo que usted estaba visitando instituciones, que estaba haciendo un periplo, así fue que eh, ese era el término que él utilizaba, conversando con las diferentes instituciones y organizaciones de la República Dominicana para luego eh, decirle al pueblo qué iban a hacer. Y fue el propio presidente Luis Abinader quien en su discurso dijo que en esta semana se iba a dar información del inicio del año escolar, de cómo iba a ser. Pero ayer, a las 4 de la tarde, cuando estaba todo montado, todos los periodistas ahí dijeron, no, eh, lo vamos a posponer para el lunes. Pero entonces dice: yo no encontré nada. O sea, vamos a seguir con esos niveles de campaña todavía. Vamos a seguir con eso. Yo estoy de acuerdo con que todo el que, eh, eh, to, eh, eh, que hagan auditoría en todas las instituciones, en todas, y que las irregularidades salgan a flote. Y que el que metió la mano, la pague. Y que si se robaron uno o dos pesos, o millones, o miles de millones, que lo devuelvan y que lo metan preso. Pero también vamos a adecuarnos a los hechos. Vamos a adecuarnos a los hechos. Porque se decía que la República Dominicana económicamente está mal. Pero resulta que ratificaron a, al gobernador del Banco Central. Pero resulta que ahora mismo, independientemente de la situación mundial, la, la República Dominicana sigue avanzando. Pero no estábamos tan mal. Entonces, la justicia, si quiere comenzar a actuar con responsabilidad, inmediatamente debieron llamar a Elías báez a este diputado del PRM, y decirle, venga acá, ¿qué es lo que usted dice? Y esa denuncia que usted está haciendo, muéstrame las pruebas. Creo que hubo alguien de aquí, eh, un abogado amigo nuestro de aquí de San Francisco de Macorís, que en un momento hicieron una denuncia, creo que de Quirinito, no recuerdo bien el caso, e hizo una denuncia de que lo estaban amenazando de muerte. ¿Qué hizo la Procuraduría? Lo llamó, venga acá, déjeme ver que eh, esa denuncia es suya, susténtenmela. Esos son los niveles de responsabilidad que nosotros como sociedad tenemos que exigir. No es verdad que nosotros podemos permitirle a los dirigentes políticos, porque a la sociedad común y corriente le que diga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, pero a dirigentes políticos, a funcionarios que estén haciendo denuncias que luego no van a sustentar, caramba, entonces, Elías Báez, colócame el tuit de nuevo ahí, por favor. Es el primero al que, al que Miriam Germán tiene que llamar y que muestre, que diga, que sea responsable de quién era la jipeta. ¿Dónde eso, está esa jipeta? ¿Y por qué no le ha mostrado a la población? Eso es un los intento micrófonos? de espionaje que tenía. Pero que dice él, pero que no lo ha mostrado. Entonces, cuando tú haces una denuncia de esa magnitud de espionaje y es un diputado eh, un diputado de la República Dominicana tiene que responder tiene que responder porque a mí me parece a mí me parece que es una denuncia irresponsable y me parece me parece y aquí estoy especulando que es una denuncia falsa porque lo ideal es que si yo encuentro en, en un vehículo que yo voy a utilizar un micrófono, yo no lo toco inmediatamente llamo a la prensa y llamo a un fiscal para que para que desmonten ellos eso y para que vean de dónde viene eso y a, hacia dónde va eso cuál es la conexión que tenía ese, ese micrófono a que no lo hacen porque lamentablemente en la República Dominicana hemos estado jugando con eso a lo que Leonel llama la post que es tú decir las cosas como no son para motivar a la gente para utilizar a la gente a que actúe en función de la pasión y no de la razón para tú motivar a, a, a, a las masas que se muevan de, la, de forma irracional. Esto es una, eso es una denuncia irresponsable de parte de Elías Baez que dice, hay micrófonos. Pero por Dios, muéstrale esos micrófonos a la población. Y miren Germán, si realmente quiere ver justicia, vamos a comenzar por ahí. Para poner el ejemplo. De, deben llamar a Elías Baez a la Procuraduría y que responda por eso. Y si es falso, si no tiene la prueba, entonces someterlo a él a la justicia. ¿A qué no lo dice? ¿Cuál es la dice? Con la jipeta. Lo que pasa es que aquí solamente eh, hacemos bulto, eh, hacemos bulla con lo que nos conviene. Nadie le prestó atención a eso. Y eso es una denuncia grave. Micrófono en una jipeta. Micrófono en una oficina. Pero caramba. Entonces, atención, miren, Germán. Si no es bulto que queremos hacer y queremos realmente aplicar justicia, tenemos que comenzar por ahí. Que no todo el que le dé la gana de hacer una denuncia es irresponsable y sin fundamento la pueda hacer en este país. Porque una cosa es una opinión, otra cosa es diferente, es una acusación. Y eso es una afirmación categórica que Elías va hace ahí, de que había micrófonos en una jipeta. Pero no dice ni a quién pertenecen, ni dónde están los micrófonos. ni tampoco, te, te, Me atrevo a asegurarte, eh, Francis, con ah. esto termino a que tampoco pusieron la denuncia bueno, de, eh, eh, eh, eh, ante la de, Procuraduría. De hecho, ya eso es una denuncia que debe de ser atendida. ¡Claro!